En el día de hoy, en el acto de familias humanitarias, en la mesa redonda, daros las gracias por tener el interés de conocer nuestro modelo familiar y de, acercar, de acercaros aquí para, para compartir con nosotras esta actividad. Dar las gracias en primer lugar a las asociaciones, porque sin ellas este acto no habría sido posible, y también a nuestra compañera Sofía por compartir el día de hoy. Voy a ir nombrando según van a ir hablando, según las ponencias, para que bueno, les pongáis nombre a, a las caras. M. Carmen, la persona que es de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras a nivel nacional. Eh, Luria, es la... ah, vale, Nuria es, de la comisión, es miembro de la Comisión Legislativa de la Asociación de Madres Solteras por Elección. Cristina es nuestra compañera aquí a nivel regional. Está en la Asociación de Familias Monoparentales en Talavera de la Reina, Criasuel Talavera, se llama la asociación. Violeta será nuestra exponente de la, del estudio de, de, de FAMS, de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras que se ha llevado a cabo el año pasado. Uh -huh y cerrará a Sofía el acto de hoy. Eh, bueno, eh, Carmen Flores es la presidenta de la, asociación, de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. lleva desde el año 94 trabajando por visibilizar nuestro modelo de familia y ella os va a contar mejor que yo eh, ¿Cuál es la situación actual? Como he dicho antes, Isabel, eh, llevo lleva la federación desde el año 94 que es cuando se creó y la creamos varias asociaciones eh, porque el objetivo nuestro siempre ha sido que hubiera un reconocimiento eh, legal y una legislación y una normativa que nos sacara de, ese, de esa brecha de discriminación que, que hemos venido sufriendo las madres solteras que se nos llamaba antes, ¿no? Y ahora nos llamamos familias monomarentales, ¿no? eh, Ya muchas veces eh, nos, nos recrimina incluso ¿por qué hablas de monomarentales? Y decimos vale es una palabra que no existe, es verdad. Pero de alguna manera es el término que utilizamos para hacer eh, visibilizar a nuestro modelo de familias y sobre todo que hay un 80, cerca de un 83% que está compuesto por mujeres. Esto tiene un sesgo de género y luego aterriza en una serie de... Mmm, especificidades, que hace que, que tengamos que poner el foco eh, en que la mayoría somos mujeres y por eso estamos como estamos ¿no? a nivel de, de discriminaciones. ¿no? Eh, ahora mismo somos creo que cerca de siete entidades. Eh, pásale, Violeta, por fin, la siguiente. Eh, bueno, estamos en, en Andalucía, en... Eh, en Euskadi, eh, en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, en Madrid y, y luego a nivel estatal, que es más de su transposición, que viene un diálogo a, a hablar. ¿no? Y es tiene representación en todo el territorio nacional. Eh, eh, en, el, en el año 2008 como además no estamos contentas con nuestra representación no contentas, sino como que necesitamos dar un paso e ir más allá, en el año 2008 eh, nos ponemos eh, en marcha a la hora de buscar otras entidades que estén en el territorio nacional más allá de que estén federadas o no con nosotras ¿no? Eh, por aquello de que la unión hace la fuerza y que todas juntas podemos llegar a, a más sitios ¿no? y y entonces pues creamos la red de entidades de familias monoparentales ahora mismo estamos 24 entidades representando cerca de 16 comunidades autónomas y somos entidades muy plurales eh, pero tenemos un elemento en común en que somos todas eh, asociaciones formadas por familias monoparentales ¿no? en toda su amplia diversidad ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos, o sea, para que visualmente veáis que bueno, somos unas cuantas y estamos eh, prácticamente en todo el territorio nacional. ¿no? Eh... ¿Y qué áreas de trabajo tenemos? Pues todas aquellas, es decir, todas, porque iba a decir, todas aquellas en las que tenemos eh, dificultades o, o discriminaciones, que sentimos que tenemos discriminaciones, y al final, bueno, pues son todas las parcelas, ¿no? Eh, hablamos de que tenemos tres elementos fundamentales eh, como para sostener una mesa, las, para que un tablero no se caiga nos hace falta mínimo tres patas, ¿no? porque si tenemos dos, el tablero se cae, o son unas tablas muy grandes, pero bueno, con tres más o menos se puede sostener. Esas tres patas principales son la vivienda, el empleo y la conciliación, y más allá, desde luego, efectivamente tenemos otras, ¿no? pero eh, a nivel de necesidades básicas, eh, si una, una, las dificultades de acceso a la vivienda son terribles, son enormes, eh, en Madrid, al menos, ha subido el porcentaje de alquiler, no hay alquiler social suficiente, creo que sabéis, ¿no?, de lo que hablo. Eh, el acceso al mercado laboral también es otra de las grandes dificultades. Eh, solamente podemos trabajar una persona adulta para sacar adelante nuestro modelo de familia. Entonces, acceder a un mercado laboral que ahora mismo está, como está, eh, en retroceso, eh, con trabajos precarios, y con poca flexibilidad para adaptar los horarios de trabajo a los horarios escolares, pues hace que las dificultades de empleabilidad sean todavía más difíciles. Y luego, esa última pata de la que hablamos, la conciliación. La conciliación o lo que venimos hablando últimamente es la corresponsabilidad social. ¿Por qué hablamos de corresponsabilidad social? Porque la corresponsabilidad es algo que entendemos que, que, que la crianza y el cuidado de nuestros hijos e hijas no solamente puede ser eh, ejercido por nosotras, sino que la, eh, o por nuestros recursos perdón, sino que la, eh, las administraciones públicas tienen que apoyar con servicios públicos accesibles y accesibles, si no gratuitos, accesibles al menos, ¿no? Porque ahora mismo nos encontramos pues, con, con muchos momentos, o sea con muchos recursos que son de pago. Entonces, de, si son de pago no son accesibles. Eh, y entonces esto qué hace que nuestra estabilidad eh, dependa únicamente de nuestros recursos si nosotros tenemos más recursos pues la balanza igual la podemos ¿no? eh, tenemos más recursos pues podemos subir pero si tenemos pocos y no hay recursos públicos pues se genera una desigualdad entonces, lo que, lo que necesitamos es que lo, la administración se ponga manos a la obra, que saque esos recursos adelante y que, y que eso nos sirva para mejorar la, la calidad de vida de nuestras familias, ¿no? eh, Bueno, eh, la federación a nivel de incidencia lo que intentamos es hacer jornadas anuales y ya hemos pasado las jornadas y ya estamos en modo congreso. Porque de alguna manera es como, bueno, pues como no nos sirve la jornada, no es que no nos sirvan, si nos sirven, estoy un poco ironizando, ¿no? Pero, pero decir, bueno, pues a ver si con Congreso nos hacen más caso, ¿no? Y, y bueno, pues ya llevamos dos años de Congreso, y la verdad que bien, porque eh, parece que se están moviendo las cosas, estamos teniendo mucha. Eh, in, interactuación con, con los, con los, los por partidos políticos a varios niveles, a nivel de comunidad, a nivel local y a nivel estatal. Entonces, bueno, parece que las cosas se están moviendo. También agradecemos que los partidos pues, nos escuchan y que, nos, y que pongan cara a la voz que decimos, que no solamente lo que decimos en, en nuestros escritos, sino que, que nos veáis, ¿no? Que, que son, que es donde, donde vamos estando. Bueno, esto es, nada, esto es una campaña que hicimos para, para, para visibilizar la conciliación. ¿no? Eh, y a nivel... Aquí se ha comido la primera parte, pero bueno, el dato era que eran cerca de 1.870.000 familias en todo el territorio español, eh, en familias monoparentales. Solamente el 33%... Eh, poseen dos o más menores a cargo, o sea, estamos hablando de que cerca del 70% solamente tiene un hijo o e hija a su cargo, eh, y que este número de familias también quería decir que no es quizá el real, porque las estadísticas, lo que recoge estos datos están sacados de, del INE, que recoge la encuesta de población activa. Y, o la apuesta de condiciones de vida y, y, y resulta que lo que mide son los hogares, no las familias. Hay muchos hogares que quedan invisibilizados. ¿Por qué? Porque viven con otras familias para poder sobrevivir. Tienen que compartir vivienda. Entonces, creemos que ese dato puede ser bastante más amplio. Ahí es donde tenéis el dato, ¿no? la... Bueno, estos son algunos datos que, que reflejan realmente la, la situación de, de pobreza que, que está generando precisamente esa falta de políticas públicas. Ahora mismo las familias monoparentales estamos en el foco de, de datos de pobreza, eh, que esos datos incluso llegan al 50% de las familias monoparentales, que están los hijos e hijas están... Uy, se ha desconocido todo... Sí, pero, todo. Así, pero no sabía muy bien por qué se comía media ah, página, pero <risa> bueno, da igual, no, da igual. Eh, me lo sé. Sabemos que de todas maneras, incluso este dato ¿no? que habla ahí de que la carencia material severa afecta al 12,4% de los hogares monoparentales. Estamos hablando de datos bastante alarmantes: un 12,4% de 1.870.000 familias. En carencias severas significa que no tienen recursos suficientes para llegar a final de mes, con lo cual muchas de estas familias a lo que se ven abogadas es a, a solicitar una guarda o a depender de recursos públicos asistenciales, ¿no? Y, y, y allí no estaríamos hablando de estabilidad en las familias, ¿no? Eh, bueno, esto como resumen es un poco todo lo que hemos estado todo lo que hemos estado diciendo eh, y, y ¿qué ocurre? que a nivel normativo, que es lo que nos interesa eh, no existe una, una regulación específica eh, a, para familias monoparentales en el territorio nacional ¿No? tanto, tan, tanto, tan pocas Comunidades autónomas como Aragón, Cantabria, Navarra, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las únicas que tienen decretos en eh, los que dan respuestas, mm, no la situación ideal, pero bueno, dan alguna serie de respuestas eh, sociales a la, a la situación de las familias monoparentales. Eh, hay otras comunidades como Islas Baleares y Galicias que la definen y que. Eh, Dan y el País Vasco que hace menciones a la monoparentalidad pero que no tiene medidas concretas eh, hay otras propuestas de reconocimiento como Andalucía pero que solamente reconoce, si, si el reconocimiento no va acompañado de otra, te, de otra serie de medidas no, no vamos a ningún lado, ¿no? y luego en el resto de comunidades una ausencia total de regulación eh, y esto lo que hace es que efectivamente eh, genera una situación de desigualdad las políticas públicas están diseñadas solamente para un sistema de familias biparentales eh, no hay un reconocimiento legal ni real a la familia monoparental salvo esas comunidades y eso lo que está generando es una serie de desigualdades y luego por otro lado eh, lo que, lo que eso sigue es arrastrando ¿no? la cadena de discriminaciones y la cadena de, invi de invisibilidad. Seguimos estando fuera de la normativa, mientras que otro modelo de familia, como es el, el, el de familias numerosas, es el único que tiene de alguna manera que sostiene una ley, que protege se protege desde una ley, quizá también porque ideológicamente eh, la familia numerosa proviene de un sistema familiar tradicional y el único apoyado en, en, en, a nivel legislativo. Y eso no responde con la realidad, porque la realidad es que la, la sociedad ahora mismo es multidiversa, tiene múltiples eh, formas de, de formar una familia. Y la, y, la, y la legislación no está atendiendo a esa, a esa diversidad. ¿no? Eh, por eso hablamos de que necesitamos una ley integral ¿no? de familias monoparentales. Una ley que proteja eh, con perspectiva de género y atendiendo a los derechos de la infancia. Esto es un algo fundamental, básico y, y lo que, en lo que ponemos siempre el foco. Sin estas dos premisas no estaríamos, estaríamos hablando de otra cosa. No estaríamos hablando de una ley integral que apoyara todo nuestro modelo de familia, ¿no? Necesitamos que esa definición que se aborde eh, de la monoparentalidad que sea de forma inclusiva y que no permita, eh, o sea, que, que sea de forma inclusiva y que atienda a todas las, a toda la diversidad monoparental que existe, ¿no? Se deben desarrollar políticas de apoyo a las familias con enfoque de bienestar, poniendo eh, los cuidados como elemento clave de sostenibilidad. Eh, medidas en positivo es súper importante. O sea, no, lo que no podemos es estar en un modelo asistencialista, sino medidas en positivo. ¿no? Porque eso lo que, ha, lo que haría sería ponernos a, a un nivel en la sociedad, a un nivel pues más o menos equiparable a otros modelos de familia, no, no las pobres madres solteras que vamos a ponerle unas, unas ayuditas para que puedan llegar a fin de mes. ¿no? Eh, beneficios sociales en materia de empleo, promoción de la contratación y fórmulas que, que favorezcan la ampliabilidad de las mujeres, ¿no? como, como he explicado antes. Eh, eh, la reforma fiscal es que te has pasado dos me parece <ríe> la reforma fiscal eh, ¿Sí? ¿eh? bueno, no, sigo, sigo, sigo dale dale. aquí eh, establecer medidas reales de corresponsabilidad eh, hablamos de que igual que hemos dicho que os dije antes ¿no? la flexibilidad horaria, el teletrabajo es decir, hay múltiples fórmulas que ya están inventadas que solamente tienen que ponerse en marcha. Y este, estas medidas no eh, generan un coste económico, o sea que la administración no tiene por qué decirnos es que todo cuesta mucho dinero, ¿no? Porque hay fórmulas que simplemente con ponerlas en marcha no generaría un coste económico, ¿no? Eh, el sistema de becas a nivel de pues, transporte a nivel de, de escolar el poder elegir el colegio a donde llevas a tus hijos e hijas sería eh, pues, otro de los elementos a tener en cuenta ¿no? eh, la flexibilización de las ayudas sociales que las ayudas sociales sean compatibles con el empleo esto que es? hay muchas veces que las mujeres van a pues que tienen que acceder a una renta mínima de inserción o, o a cualquier otra ayuda mmm, que son muy pequeñas y muy escasas, la renta mínima estamos hablando de que son 460, 450 euros. Cuando 450 euros una familia es imposible que viva, si tiene que pagar el alquiler, si tiene que pagar suministros, o sea, es imposible, pero es que esta ayuda sí... Eh, si estás trabajando te la reducen, si cobras una pensión de alimentos te la reducen, o sea, al máximo. Para la renta mínima, que lo que puedes cobrar son 450 euros, si cobras más, te la quito. Con lo cual, esto lo que genera es una cadena de pobreza permanente y, y, un, y una dependencia al sistema social eh, importante. Entonces, eso no hace que las familias puedan eh, salir de su, de, su, de su cadena de pobreza. ¿no? Es muy difícil. Eh, bueno, pues justicia gratuita, bonificación en tasas y recibos, etcétera, y el acceso a la vivienda pública y de alquiler, ¿no? Pues como os he contado antes, me pasa, yo ¿sí? eh, La reforma fiscal eh, sería básica, importante, porque ahora mismo una familia biparental. Eh, tiene 2000, se desgraba 3.400 euros y una familia monoparental 2.150. Esto es, o sea, así. Y es que estamos, si veis en cada medida, en cada medida que ponemos la balanza la tenemos así, es que no hay manera de equipararla en ningún momento, ¿no? Eh, y luego después, medidas de protección a la maternidad. La prestación por hijo a cargo, estamos hablando de que creo que son 24 euros al mes que te la pagan a los 6 meses. Ha subido un poquito. ¿Eh? Es que ahora un ha subido un poquito. 290 euros al año. 290 euros al año. Pues eh, me, me diréis el tipo de ayuda esa que puede ser, ¿no? eh, Ampliación del permiso de maternidad, que creo que luego tú nos vas a hablar más, más concretamente. Pero al final, cuando el año pasado en abril entró en vigor la ley de permisos intransferibles... Que, de la cual estamos muy contentas de que la corresponsabilidad exista pero que hace eso que a nosotras se nos han olvidado completamente porque una madre eh, con bueno, un, voy a hablar desde el punto de vista de los menores eh, en una familia monoparental ese menor va a tener 16 semanas de cuidado y en una familia eh, biparental va a tener 32 cuando termine todo el proceso de implementación ¿no? luego Luria nos cuenta más eh, inclusión de la, de, en las políticas de género de manera específica. Eh, ya he dicho antes ¿no? que el sesgo al género que tenemos es bastante, un porcentaje bastante alto. ¿no? Eh, y en educación, en, en diversidad familiar haría que precisamente desde la escuela, desde los lugares públicos de educación eh, se trabajará la diversidad familiar porque todavía hoy en día en los libros de texto cuando se habla del tema de la familia se sigue hablando de la familia tradicional, mamá, papá y niño, niña y perrito todos. <risa> o algo así, ¿no? Eh, yo creo que me, va a quedar, me queda muy poquito tiempo. Eh, pero bueno, de alguna manera eh, fomentar y profundizar el acceso a la realidad monumental a través de trabajos de investigación. Nos encontramos muchas veces con que con los políticos cuando dicen, os entendemos, pero es que no hay estudios. Bueno, ahora ya no es tan real porque ya va viendo y de hecho luego Violeta nos va a contar el, el que hemos hecho el año pasado, que es un primer paso también para ir a, la, a las mesas de diálogo a poder hablar es decir, esta es la realidad y esto es como nosotras como nosotras lo vemos pero es necesario que esos estudios los, y los sucesivos que se sigan haciendo pues tengan en cuenta esa perspectiva del género y la, los derechos de la infancia ¿no? y en los, en los indicadores de las, de las políticas públicas deberían medir el impacto que, es, que cuando se hace una política, un tipo, una ley eh, ¿Qué impacto hace, repercute y tiene en las familias monoparentales, ¿no? Por ejemplo, la ley de permisos. No ha habido esa mirada en la familia monoparental y entonces lo que ha producido ha sido una desigualdad pues, bastante, bastante grande. ¿no? Eh, promover la eficacia y eficiencia de los recursos públicos asignando asignados a todas las familias independientemente del modo familiar, desde una lógica de derechos, de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Lo que no puede ser es que vengan a decirnos que no pueden legislar porque se les cuelen otras situaciones de familia que no puedan controlar. No, ustedes como administración tienen que poder... Eh, las medidas de control necesarias para que esto no se produzca. Y eso lo tiene que hacer la administración. Lo que no podemos hacer es dejar de legislar o dejar de proteger a un número X de familias porque tengan el miedo de que se les puedan colar otras realidades. ¿no? Y bueno, ya esto es para terminar. Yo, una de las actividades que hicimos el año, el año pasado, sí. eh, fue crear el cuento de mi pequeña superfamilia. Sí. Sí. Bueno, ahí, ahí al final, la última diapositiva hay un vídeo que o lo ponemos o os lo explico, pero bueno... el, el... Lo, si quieres Sí, es un minuto, ¿eh? Es un minuto nada más. Y así no, ya, te falta, ya cerramos, ¿no? Si no hace no, no, no, falta ¿eh? internet. Le pusas, le pusas el Skype. El, el, el, el, el plan. <risa> de alguna manera lo que queríamos hacer con el cuento era desde la mirada de nuestros hijos y nuestras hijas cómo vive, se viven ellos eh, en su modelo de familia, ¿no? y de alguna manera Alex que es el protagonista o la protagonista eso a usted el consumidor, consumidora eh, precisamente está creado así para que sea eh, niño con niña y, y claro, ¿cómo ve a su mamá? pues con superpoderes, superpoderes de correr hacia un lado, de correr hacia otro el poder de la numerología para poder llegar a fin de mes todo el día echando cuentas eh, la multitarea, es decir, eh, prácticamente eh, se da la vuelta y ve a su mamá haciendo todo <risa> tipo de cosas y la ve en cada lugar. Esto nos reímos, pero es así, ¿verdad? <risa> Efectivamente, ¿estás <a> ver? <risa> Y además de toda la de, de toda la tensión y de toda la de toda la tensión del día de las carreras, al final siempre sacamos un huequito de tiempo pues para incluso encontrarnos el perrito de la familia tradicional y, y, y, y bueno, pues adoptarlo, ¿no? Alex sabe que juntos su madre, él y ella lograrán cualquier cosa. Y aquí se supone que tiene que haber un play. Sí, que Siete. Un objetivo más egoísta, más interno, que es generar eh, encontrar referentes entre nosotras y para nuestras, las familias que estábamos formando, de familias como la nuestra, por otro lado, teníamos el objetivo también de visibilizar este modelo de familia de forma positiva y, y, que, y avanzar hacia la normalización, que no es un nuevo modelo de familia, porque en eso es, es un error y también nos lo deja bastante claro, eh, no es nuevo, pero sí que es verdad que no está suficientemente visibilizado, que no lo tenemos... Eh, que no deja de ser necesario hacer esfuerzos como el del cuento, como el de, para que se visibilice, para que dentro del cole, dentro de mil lados, nuestro modelo de familia esté representado. y Nuestros hijos lo vean de forma, de forma frecuente y, y sus compañeros de cole y sus compañeras también vean que el modelo de familia de su amigo o su amiga es, está y existe y está representado. Ese era el segundo objetivo y el tercer objetivo era... Eh, empezamos muy chiquitito, muy chiquitito, no ser discriminadas. Un poquito más adelante, del 2007, nos fuimos un poquito más adelante, un poquito más proactivas y dijimos que, que no solo no ser discriminadas, que también queríamos que hubiera legislación de forma proactiva y que qué podíamos hacer con eso, pues lo más práctico era luchar por una ley de familias monoparentales en solitario, pues no, si ya hay una federación en que había que unirse y había que, que buscar la reivindicación que nos une a otras entidades de familias monoparentales pues por, por una legislación que como se ha estado contando Carmen pues no nos recoge no nos, no nos representa y no nos defiende como modelo de familia y pasados estos tres objetivos que nos planteamos como basados, ¿no? Vamos con estos tres objetivos que nos habíamos planteado como asociación que, que nacimos a nivel nacional desde el principio, porque desde el primer momento todas las personas que la formábamos, éramos de diferentes lados, y, y así nació, fuimos dando un paso también, sobre todo la parte de, de, de generar redes de apoyo, eh, necesita más de lo concreto, necesita más de lo local, porque tú quieres hacer red de apoyo con alguien que tengas cerca, y así salió, nacieron las delegaciones, y me da la cosa porque está aquí la delegada de Castilla-La Mancha, que es Ana, y, y bueno, pues que luego, pues son que tenemos delegaciones, tenemos socias en todas las comunidades autónomas, pero delegaciones en once, y aprovecho para decir que creo que en once, que ya Asturias, desde la semana pasada, tiene de madres y otras Y tanto desde las delegaciones como junto a FAMS, una de las cosas de la, en las que yo estoy participando de forma más activa, tengo diferentes también comisiones de trabajo, una, una trabaja más por la visibilización y, y la normalización de la, eh, de la diversidad familiar a nivel educativo, pero en la que yo estoy participando de forma más activa es la comisión legislativa, en la que desde las diferentes comunidades, a través de sus delegaciones, como a nivel estatal, estamos defendiendo mm, varios objetivos, que se legisle a varios niveles, tanto a nivel autonómico, como local, como estatal. Eh, en, en diferentes líneas, desde la defensa de la ley de familias monoparentales ya, que pone la chapa que lleva Carmen, que es una defensa <risa> a, a otra cosa. O sea Creemos que hace, falta, hace mucha falta esta ley de familias que, que trate, los temas, trate nuestro modelo familiar y aborde transversalmente lo que veníamos hablando. Eh, desde hace bastantes años hay, hay leyes autonómicas, entonces allá donde tenemos oportunidad porque la autonomía en cuestión se lo esté planteando y si no porque se lo queramos plantear, pues vamos trabajando a nivel autonómico como se puede y se ha avanzado mucho y se han hecho bastantes eh, regulaciones a nivel autonómico de leyes de, de familias monoparentales que no son nuestro objetivo principal nuestro objetivo principal sería que hubiera una eh, que recorrer a todas, pero bueno, pues vamos viendo a lo que se pueda y poco a poco, y luego también estamos participando, si sí, la presentación va un poco por libre y yo también ¿no? Yo intento seguir, ¿tú? Vale ir más tarde? Sí Sí. Eso. Eso es. Y una de las que en este momento yo quería traer aquí porque es de bastante actualidad y porque además nos está a nivel de asociación nos preocupa mucho es concretamente la, la, los permisos parentales. Eh, afortunadamente la sociedad ha ido cambiando cuando yo fui madre de mi hija mayor que tiene 15 años pues luchar por el permiso del padre daba pena afortunadamente, o sea, eran cinco días y afortunadamente la sociedad en ese sentido ha cambiado eh, la corresponsabilidad es importante la implicación de los hombres de forma igualitaria en los cuidados es una cosa que como mujeres nos beneficia ¿Por no? Porque es una ley pensada en el acceso al mundo laboral en condiciones de igualdad que, y, y en la corresponsabilidad social, de, en la crianza y en los cuidados, pero a nivel familiar mmm, deja a nuestros hijos en una situación de desprotección muy grave, muy grave. Porque nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar con, con niños que están accediendo a la mitad de tiempo de cuidado que el del resto de las familias. Y esto es una situación que antes no se daba. Es decir, antes todos, teníamos muy, todos los niños tenían muy poquito tiempo de cuidado, pero la sociedad sabía que todos los niños y niñas tenían muy poquito tiempo de cuidado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que afortunadamente los niños del resto de familias van a tener más tiempo de cuidado en el entorno familiar, pero nuestros hijos e hijas van a tener la mitad que los demás. Y eso nos preocupa por muchas razones. Por ejemplo, cuando tu bebé de familia monoparental de siete meses se ponga malito, generará un absentismo laboral. Mientras que el bebé de un compañero o compañera de familia biparental se ponga malito, no generará absentismo laboral porque tendrá a otra persona de su entorno familiar que le esté cuidando. Eh, entonces, bueno, este es un ejemplo. Eh, el, cuando se te acabe la baja y busques una plaza de escuela infantil eh, para, para cero años, que cuando yo la busqué había plazas para cero años, porque todos los, todas las bajas eh, terminaban en la semana 16, pues había una oferta. Si ahora solamente vamos a necesitar ese tiempo de cuidado las familias monoparentales, sí, igual, esta oferta... igual esta oferta desaparece. Y, entonces, eh, y, y dejando muy claro que no estamos en contra de una ley de cuidados que aumente los cuidados eh, paternos, en absoluto, sí que estamos muy preocupadas si y dentro de nuestra asociación se está de nuestra asociación y de la Federación en conjunto, pero hay una preocupación muy grande de aquellas eh, personas que, que están siendo madres, madres o padres, pero en general madres y acceden a un permiso que ya de forma obvia estás viendo que, que es la mitad que el del vecino de arriba y que el del vecino de abajo que tu hijo está siendo o tu hija la mitad de cuidado, entonces pues nada aprovechamos para hacer esta reivindicación con, con la diputada que tenemos aquí presente para, para trasladar esta realidad que nos preocupa que nos preocupa mucho y bueno sí, con esta preocupación el año pasado iniciamos una campaña en redes sociales que llamamos los, pri los menores primero Cuidados en igualdad, un poco planteando que, que las respuestas que se nos están dando a nivel administrativo tienen que ver con, pues si es que es un cotizante, y nosotros también decimos y los nuestros cotizan para la jubilación de todos los demás, o es que nuestros hijos y e hijas no van a cotizar para las jubilaciones. No, cre no creemos que los niños son una riqueza para el futuro, nuestros niños y nuestras niñas son una riqueza para el futuro, pues si no los podemos cuidar, ¿cómo los vamos a tener? No poder cuidar a un niño y una niña es un problema para el Estado también, entonces hay que dar soluciones a los problemas. Eh, con, ese, con esos planteamientos fue esta campaña, tuvo bastante repercusión, la hicimos también, tuvo bastante eco y yo creo que un debate que aunque todavía no tiene solución no estaba en el debate político, sí que pensamos que ahora mismo ha llegado a estar dentro de, de, o queremos pensar que está dentro de las preocupaciones políticas de, de, de, lo, de nuestros representantes y que, y que se puede plantear eh, alguna solución. Eso es lo que pretendemos. De momento es un tema que en algunos casos está reclamado, en otros está judicializado y que, y que pretendemos seguir debatiendo, o sea, debatiendo y peleándolo a todos esos niveles. Otra de las reivindicaciones que queríamos, un poco por citar, si quieres, sí, ¿no? te voy a terminar, creo que lo he hecho los es que luego lo ¿no? Bueno, eso era un pequeño avance que también estaba bien, por ejemplo, hay algunas iniciativas del Gobierno Vasco, dentro de lo eh, ya generado, eh, ya ha igualado los permisos y dentro de su regulación no se guarda. O sea, en, el, en la regulación que ha hecho el Gobierno Vasco de igualdad de permisos, las familias monoparentales tienen el tiempo total. Con lo cual, pues bueno, pues pensamos que hay un poquito de luz. También había una discriminación inicial dentro de esta ley, que era cuando antes de esta ley alguien tenía hijos en un parto múltiple o nacían niños con una discapacidad eh, o adopción múltiple también, eh, se aumentaba el tiempo total en dos semanas. Cuando se generó esta ley, esas dos semanas se dividieron en una para, para cada uno de los progenitores y en los casos de las familias monoparentales se redujo una semana. Entonces, cuando una madre sola eh, tuvo un parto, un parto múltiple, se encontró con que en lugar de tener dos semanas más, tenía una. Esta, por ejemplo, es una cuestión que ya la Seguridad Social ha corregido. Es decir, tenemos precedentes e ideas para hacernos pensar que esta lucha acabará en algo en algo positivo, o sea, por lo menos en la mirada de la esperanza. Y bueno, pues otras... otras... Cuestiones en las que pensamos que, que hay que avanzar, que la mayoría ya las ha dicho Carmen, pero una de las cosas que, que queríamos hacer hincapié también es que en cuanto al, al acceso a la adopción eh, nos gustaría que se regulara de una forma también más igualitaria, porque dentro de las diferentes comunidades autónomas hay comunidades que, que tratan a las familias monoparentales de una forma discriminatoria, extrañamente discriminatoria, porque consideran que una familia monoparental está peor preparada y la sitúan al final de la, a, del cupo de adoptantes que se ofrecen para adoptar a, a niños y niñas o acoger niños y niñas en cambio si el menor tiene necesidades educativas especiales no hay ningún problema porque la familia son monoparental cuando la dificultad es mayor que perfecto o sea que las familias monoparentales también quieren adoptar niños con necesidades educativas especiales pero sí que pensamos que debería haber una regulación igualitaria en el acceso a la adopción que garantice que el interés superior de los niños y niñas es desde luego lo, lo prioritario, pero discriminaciones injustificadas, pues no. Y, y bueno, pues por ahí vamos en, nuestra, en nuestras reivindicaciones y en, y en nuestra pelea habitual. Eh, bueno, es un folleto que hacemos de diversidad familiar para trabajar en concesis. Y por un lado por, por nuestra parte y por otro lado en, en, junto a y junto a la red. Hola, buenas tardes a, a todas y a todos. Soy Cristina, como le dice, eh, y bueno, escuchando a las compañeras vengo a, a dar mi punto de vista y, mi, y mi, la realidad que vivimos la familia en familia familias de en Talavera en el, como dice en ella, en el día a día. Eh, imagino que la mayoría sois de aquí de Toledo o de la, o de la zona. Sabéis, eh, o, ima, o podéis enter, imaginar que Talavera es, está siempre en el ranking de las ciudades españolas eh, con mayor tasa de paro, eh, suele estar en torno al 30% de paro. Hace poco se ha terminado un estudio de familias monomarentales aquí en Castilla-La Mancha, realizado por la Fundación Multiángulo en el que se refleja que la tasa de pobreza de las familias monoparentales en Castilla-La Mancha es del 72%. Entonces, antes hablabas de porcentajes, estamos en tercer lugar después de Canales y Andalucía. Eso a nivel de Castilla-La Mancha, eh, Talavera, como he dicho, está en el, en el top 3 de, de, de España. Cuando yo me convertí en familia monoparental en el año 2017, Pasé por una serie de dificultades, yo estaba en Talavera y dije, bueno, ahora que estoy sola, ¿qué es lo que puedo hacer? Eh, tengo dos bebés chiquititas, mmm, no tengo un trabajo, no tengo posibilidad de trabajar, eh, y las, no había conciliación, no había nadie que se pudiese hacer cargo de mis niñas mientras yo buscaba un trabajo, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿A quién puedo acudir? Eh, busqué, pregunté en las en las instituciones, ayuntamiento, centro de la mujer, y nadie me daba una respuesta. Nadie me decía, eh, bueno, pues ahora que te has quedado sola tienes este tipo de ayudas, ¿no? Parece que hay muchas personas en, así en, el, en la calle que dicen, bueno, pues ahora que eres madre soltera tendrás un montón de ayudas, ¿no? Eh, no y eso leyendo no, es Claro, claro, sí, sí, sí, sí. De hecho, hace poco nos llamó una, contacto con nosotras, una mujer allá en Talavera, que venía derivada de la Cruz Roja. Allí en Talavera las entidades que están dando más servicios a gente que está en peores en situación de pobreza o en situación de riesgo de exclusión social son Caritas y Cruz Roja. Aquí no sé en Toledo como Aquí, quien bueno. lo gestiona, pero bueno, allí es Caritas y Cruz Roja. Entonces esta chica la mandaron de Cruz Roja diciendo que eh, seguro que estas te pueden ayudar a que a que te den alguna ayuda, alguna ayuda económica. Y esta chica su pregunta fue. Bueno, eh, quería saber qué ayudas hay para familias monoparentales aquí en Talavera. Para mujeres que estamos solas. Me tuve que aguantar el... La tuve que decir claramente. Eh, no hay ninguna ayuda para familias monoparentales en Castilla-La Mancha. No hay ninguna ayuda para familias monoparentales en Talavera. Nada, nada. Eh, las ayudas que te pueda ofrecer el ayuntamiento, la junta y demás son, son porque, porque tienes pocos recursos, no porque seas madre eh, de familia monomarental. Nos están llegando un montón de mujeres últimamente, quiero, quiero remarcarlo porque, además eh, teniendo en cuenta que estamos a las puertas del 8M y eh, me toca muy personalmente que últimamente se nos están acercando muchas mujeres a la asociación migrantes de origen en su mayoría latinoamericano en situación de, de irregularidad, no tienen papeles tienen hijos a cargo, están solas, muchas vienen de relaciones de, de, de maltrato, vienen huyendo de sus países de, de origen eh, y vienen pidiéndonos eh, primero lo que hablaba de los recursos de necesito comida, necesito, necesito eh, vestido, o sea como mm, necesidades muy básicas se están dando allí en, en, en Talavera. No sé cómo está aquí la... cómo está en Talavera, no sé si os perdan en Toledo, cómo están a nivel más... más pero bueno, como ya he venido a hablar de, de lo que conozco, mujeres con unas carencias muy, muy, muy... Eh, muy básicas, y que están con un pie más fuera de, de, de Talavera y de España, que que de aquí, ¿no? Porque nosotras las nos preguntamos, bueno, ¿y por qué habéis venido a Talavera? Talavera, sabéis, como que muchas de ellas nos habían informado antes de venir a, a Talavera, como, Talavera es ahora mismo un, un eh, suena así como muy triste muy, y muy solemne, pero es, es un pozo, Talavera. Entonces, eh, para quedarse en Talavera en una situación de mentalidad, hay que estar, arraigada tiene que estar arraigada eh, porque no hay más salida no hay no hay apoyos nosotras eh, vosotras eh, a ver perdón cuando creamos eh, cría en el año en el año 2018 nosotras rápidamente buscamos información de que se estaba si a, eh, si a nivel estatal si a nivel de provincial regional había más entidades como nosotras si había mujeres que estaban que estaban que se habían unido para, para mm, para al final no sentirse solas, ¿no? En esta, porque al final la, lo, que, lo que nosotras vemos más en el día a día es la profunda soledad que sentimos las madres que estamos criando solas. Entonces contactamos con, con FAMS y allí rápidamente nos, nos brindaron todo el, todo el apoyo y todo el, eh, todo, el, todo el apoyo a todos los niveles que necesitásemos nos hablaron de una cosa que era la ley de familias monoparentales que a nosotras nos quedaba muy lejos y ahora mismo nos sigue quedando un poco lejos porque son tantas las... es el día a día en la asociación es, tan, es un ritmo tan rápido de mujeres que necesitan que las acompañemos al hospital, al trabajador social a oye mira, que las podemos dar información de, pues, de los recursos que hay ahora mismo en Talavera tienes que hablar con la trabajadora social es como muy trabajo de de campo no ahora mismo estamos en un punto en la asociación en el que evidentemente estamos ahí apoyando y aportando lo que podemos a a, la, a, la, a esa lucha de la, de la ley de familias monoparentales pero nuestra acción es más de del día a día o sea, eh, el tema de empleo por ejemplo eh, en talavera no hay eh, planes de empleo no acaba de salir hace unos unos pocos días con un plan de empleo a nivel de a nivel de ayuntamiento y estuve mirando anoche las bases y en ninguna, no hay ningún apartado en el que ponga si tienes hijos a cargo y eres familia, mm. o algo parecido, como muy, muy general. ¿no? Nosotras por nuestra parte, nuestro, nuestra aportación, estamos... Eh, claro, al ser una asociación muy chiquitita y muy joven no tenemos fondos de los que, de los que tirar para hacer proyectos, dependemos continuamente de subvenciones tanto de la Junta como, de, como del Ayuntamiento. Uno de nuestros objetivos para, este, para estas próximas subvenciones es crear una, un espacio de trabajo de coworking para mujeres que están creando solas, que no tienen posibilidad de ser contratadas en un en una empresa porque por las dificultades que, que, ¿no? que comentamos siempre. De tengo hijos, no tengo. Ahora mismo, por ejemplo, mi posibilidad de, mi posibilidad y la de la mayoría de las compañeras de las asociaciones, mi posibilidad de trabajar se reduce de lunes a viernes en jornada de mañana. Es prácticamente imposible. ¿Cómo poder paliar de alguna forma hasta que las hasta que las instituciones nos apoyen más? ¿Cómo poder paliar esa falta de empleo o esa falta de de conciliación, creando un espacio en el que las mujeres puedan gestionarse su propio su propio trabajo, facilitando además en que dentro de ese mismo espacio en el que ellas están trabajando haya otro espacio para que sus hijas e hijos puedan, puedan estar eh, atendidos, ocupados y, y que estén o sea, de buena de una forma óptima y de forma gratuita o de a un precio muy bajo, porque no podemos decir, bueno pues podemos estas mujeres ¿no? que están intentando emprender o crear redes, ¿Vale, ¿qué hago con los hijos? Pues por lo menos darles la opción de que puedan tener en, en Criasol un espacio para, para poder atender ambos, ambos sentidos. Espacio. Claro, exactamente. Que al final son ¿no? como decía Carmen dos de las patas tan importantes vivienda no podemos ofrecer porque somos una asociación bien. muy chiquitita pero si podemos facilitar en alguna medida el empleo y la, y la conciliación pues pues ahí estaremos también la parte del apoyo emocional de, ¿no? de lo que estábamos hablando de la parte de psicológica el apoyo de no estar sola de repente me, me he separado muchas de las compañeras que ya ganan la a la situación de monomarentalidad, eh, tras una ruptura bastante... nada fácil. Entonces ese primer, eh, ese primer recibimiento, ese primer apoyo de no estás sola, te acompaño, eh, vamos, vamos adelante, ¿no? Esa parte sí que creo que hasta ahora la estamos pudiendo cubrir porque, bueno, pues, hacemos lo que podemos, lo gestionamos como... Muy del tú a tú, ¿no? que es la forma que estamos encontrando. Lo bueno de ser una, una asociación chiquitita y estar en una ciudad pequeña como Talavera es que al final ese tú a tú es más es más, más, más directo y sí, más cercano. Entonces, bueno, pues tengo la sensación de estar todo el rato quejándome. mal que en Talavera, de verdad, pero. Pero bueno, eh, también eh, lo que nosotras siempre decimos y lo que nos está salvando y ayudando a salir adelante es la creación de redes, ya no solamente crear contactos y redes con ayuntamiento, centro de la mujer, junta y demás que al final pues, eh, es un contacto muy limitado y con una, un objetivo muy claro, ¿no? es, pues, necesitamos dinero para llevar adelante nuestros proyectos la red informal que estamos creando a través de toda la gente que conocemos, de los contactos de, con profesores de la universidad, con gente de otras asociaciones, para nosotras ahora mismo es lo que nos está dando más, más seguridad y más fuerza para seguir adelante, porque aunque sea pasito a pasito, muy despacito y como un poquito así en, por lo bajini, poquito a poco se nos va conociendo y en talaveras se va sabiendo que existen familias monomarentales, que hay mujeres que, ¿no? que parece algo como muy básico pero que hasta ahora mucha gente no, mucha gente, no, y eso de familias monomarentales, ¿qué es? Y eso de, como que mucha gente ni se plantea, ¿qué pasa cuando hay una separación? Eh, no, la invisibilización de la que siempre, de la que siempre hablamos, ¿qué pasa con muchas familias que de repente se separan y quién se queda con esos niños, cómo se hacen cargo? Parece que es todo obra de, de duendes y de magia que esas familias sigan, que sigan adelante, ¿no? Pero, pero ahí estamos. y y no sé qué más contaros. <risa> que me siento muy afortunada de poder estar en esta, en esta mesa. Que aunque llevamos muy poquito tiempo, como he dicho antes, me he sentido siempre muy apoyada por las FAMS, por las mujeres que, que la componemos, por la red estatal. Y que, que bueno, que aunque despacito estamos, estamos aportando nuestro grano de arena, que si en cualquier momento queréis aportar a ver a que está aquí al lado, por la Asociación Criasol. Que, que allá estamos, y ahora sí veremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, obviamente. Por ahí, ¿no? eh, encantada de poder estar con Carmen una vez más, en una, una, un espacio así, pues con Nuria y con la gente de Madre, de las que efectivamente, eh, bueno, pues todo el tema de los permisos también. Eh, eh, yo soy jurista, soy abogada y, y con enfoque de derechos, de derechos del niño, y hemos estado trabajando ahí para poder dar ese enfoque, ¿no? Y que ahora... Eh, un esfuerzo muy potente pueda, pueda y hacer toda la estrategia procesal pues, y un gustazo estar con Cristina porque la verdad es que la realidad que reflejas es la realidad que yo creo que, que nos inquieta y que más lejos nos queda, ¿no? porque las voces de las mujeres eh, bueno, pues que están tratando de sobrevivir cada día y día a día, ¿no? son las que luego en los estudios y las investigaciones apenas aparecen porque en muchas ocasiones no hay tiempo para poder tampoco estar encima ahí, ¿no? tienes que sobrevivir y tienes que estar día a día eh, bueno pues eh, luchando como para que llegue un investigador le diga media hora de, de tu tiempo cuando yo te diga, como tú me digas, llama relléname esto y este cuestionario y no sé qué y tal ¿no? bueno pues el estudio que hicimos, la... pasamos hacia la siguiente, eh, es un estudio que presentamos a finales del año pasado eh, yo voy a intentar ser muy resumida os mm, recomiendo que vayáis al estudio, es un estudio denso, no nos avergonzamos de decirlo, porque es un estudio que trata de cambiar la mirada sobre la monomarentalidad y esto es algo bastante complejo porque la mirada sobre la monomarentalidad está muy arraigada en un estigma de madre soltera, que además arrastramos del franquismo a de la dictadura franquista porque a eso no, lo arrastramos desde entonces y que arrastramos también en parte bueno, pues una, una discriminación que, que, que, no se ha tratado, que no se ha logrado subsanar, subsanar del todo ¿no? y creemos que eh, bueno, pues la fórmula de, de incorporar la monomarentalidad a nuestras vidas es asociándola continuamente a pobreza ¿no? cuando la monomarentalidad no es eh, pobreza, sino que la pobreza es la consecuencia de la falta de reconocimiento de la monoparentalidad Es decir, si hubiera un reconocimiento legal, si hubiera una ley, si hubiera decretos eh, más integrales, hechos desde un enfoque de derechos, sino desde la casi concesión de una licencia de familia. ¿no? Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver algunos de los decretos que hay. Hay cinco decretos aprobados. Yo soy un poco crítica, ¿eh? igual, disculpadme si soy así un poco sarcástica y crítica. Pero yo cuando leo los decretos, pues no sé si me están concediendo la licencia para poner una terraza o me están concediendo una, una licencia para, para, para ser familia. ¿no? Porque eh, tienes que reunir requisitos, eh, tienes beneficios, tienes ayudas, te dicen también cuando vas a perder la licencia de familia monumental. O sea, es una cosa un poco... desde un enfoque de derechos es, es, es bastante eh, tremendo ¿no? tener que leerlo porque, porque dices dónde están las familias, dónde están los niños, dónde están los derechos, dónde las están las obligaciones de los Estados y dónde están los compromisos y las responsabilidades de de las administraciones ¿no? entonces el estudio es denso eso porque intenta cambiar la mirada intenta cambiar la lógica, intenta decir monomarentalidad no es sinónimo de pobreza monomarentalidad es sinónimo de familia y desde ahí, bueno, pues se divide en tres partes, esperaba un momento para atrás la dividimos en la, en la parte esta del marco teórico en la que tuvimos el atrevimiento gracias a una compañera eh, pues multitarea también, porque también era monomarental y, y con una capacidad de pensamiento increíble de plantear eh, el tema yo creo que rompiendo por completo todo lo que es el pensamiento hasta ahora sobre monomarentalidad ojalá que le tal en muchas universidades ese planteamiento y también en muchas eh, formas de, de, de legislar que yo creo que es interesante luego hicimos otra parte que trataba de dar protagonismo y otras a las familias monomarentales hicimos una encuesta online eh, que respondieron 830 y pico familias. Sí, vale. Lógicamente, quienes responden las, las, las encuestas online tienen un perfil y eso quiere decir que también tenemos que tener en cuenta pues, ese sesgo ¿no? que deja fuera pues, a gran parte de la población migrante, a la gran parte de la población que igual eh, no controla las nuevas tecnologías, no tiene acceso a internet, no tiene tiempo para tener acceso a internet, no se entera, es decir, bueno, pues quizá la, la gente en situación, eh, esas otras situaciones que necesitamos visibilizar y que, y que han quedado quizá ahí en una esquinilla. Y luego pues ofrecíamos unas pinceladas de la genealogía de la monoparentalidad. Este es un, un capítulo al que le tenemos especial interés, tanto especial cariño, y que nos suscita especial interés seguir profundizando, eh, y lo hemos puesto en el epílogo. Y es una especie de memoria que queremos hacer sobre lo que ha sido el sufrimiento de las madres solteras en nuestro país durante los 40 años de dictadura, ¿no? el estigma y el, el, la persecución, la discriminación y el maltrato que sufrieron a través del patronato de mujeres en organizaciones tan tremendas o en centros tan tremendos como el de peña Peñagrande, que ¿no? eran centros donde se las recluían muy jóvenes y donde... Eh, bueno, es de bebés robados y ellas mismas en algunos testimonios en algunos documentales que son absolutamente escalofriantes eh, te cuentan cómo iban los hombres también a observarlas y a elegirlas, bien para llevárselas como criadas a sus casas o bien para pedirles matrimonio todo eso está olvidado, todo eso está eh, en la desmemoria en la que vivimos en este país respecto a tantas cosas que nos han pasado en nuestra historia y creíamos que era importante rescatarlo, de hecho tenemos eh, una serie de monografías eh, que, nos, que nos apoya el Instituto ...de la mujer del, del gobierno de España... Eh, ...y dos de ellas van a ir ahora dentro de poquito... ...una sobre genealogía y otra sobre la normativa... ...y bueno pues la genealogía la queremos cuidar muy especialmente... ...para que se suscite esa curiosidad... ...y que y que se coja el testigo y se haga memoria... ...ahora las cosas normativas de la genealogía... Es que nos ha costado mucho y nos está costando mucho encontrar testimonios de madres que siguen vivas, que han pasado por estos centros, pero que no quieren recordar y no quieren recordar simplemente porque el trauma, el dolor, el sufrimiento, el horror que pasaron allí, nadie se ha preocupado en hacer esa reparación. ¿no? en hacer ese, esa recuperación de aquel trauma y por tanto eh, están ancladas, están, están como en, en, ubicadas en ese dolor y es muy, muy complejo. Sí que hay una mujer que se llama Consuelo, no me, no me acuerdo ahora del, del apellido, que ha escrito varios libros, le sale en, en varios documentales y que, y que os aconsejo que intentéis verdad Bueno, como veis me rollo mucho, o sea que llegaremos a cuatro <risa> diapositivas y ya la posibilidad de que de Sofía. Bueno, queríamos ir más allá de que fuera un estudio descriptivo del perfil de la realidad de las familias, queríamos eh, reconstruir discursos y relatos ¿vale? sobre la monoparentalidad, porque creemos que ahí es donde se esconde el porqué esa discriminación que luego se refleja en los permisos, esta discriminación que luego se refleja en que no haya leyes, o esta discriminación en que luego cuando hay decretos, pues se pide un año de empadronamiento a las mujeres para que puedan optar a, a esas ayudas, ¿no? Con lo cual, decenas de mujeres migrantes... Eh, se quedan fuera porque eh, bueno pues, pues no pueden acceder a, a esas ayudas porque no tienen, en el mejor de los casos, ese año de empadronamiento. ¿no? Claro. La pobreza y los procesos de exclusión social, eh, bueno, pues a los que están expuestas estas familias no son causales, no son consecuencia directa de su estado civil. Esto es algo que nos preocupa muchísimo porque al final cuando no se estudian bien las cosas parece que es que, que tú elijas ser madre sola o el que eh, se rompa tu familia o el que por X circunstancias personales tú críes sola a tu hija o hijo, eh, bueno pues al final parece como que te va a abocar a la pobreza y tienes que resistirte ante todo como mujer a caer en esa soledad, en esa maternidad en solitario porque vas a ser pobre, ¿no? de hecho los datos dicen que el 50%, 50 de las familias monoparentales están en situación de pobreza, ¿no? con lo cual si no explicamos bien qué es lo que hay detrás no es que no, te puedas, no, no, es que no puedas criar sola a tus hijos, es que eh, no hay eh, la ropa, no hay el reconocimiento suficiente como para que, para que puedas hacerlo si quieres y si es lo mejor para ti y para tu familia. Bueno, estos son los datos que has dicho tú antes, pasamos... En, eso, en este cambio de mirada que hicimos hicimos una especie de topología de lo social eh, si hay gente que tiene conexiones con la filosofía o con, o con el pensamiento filosófico, igual esto les suena disculpadnos que no sea así súper pulcro eh, hicimos eh, en ese marco teórico pues analizamos cuatro, las cuatro fuerzas que entendíamos que, que interrelacionan las prácticas sociales. Esto que suena tan raro es en el fondo decir lo que interrelaciona en que tratemos la monoparentalidad como, como la tratamos, en que se aprueben normas, no se aprueben, en que cuando tú llegas a una ventanilla te discriminen arbitrariamente, ¿no? te traten mal, te miren por encima del hombro... Eh, bueno, pues eh, te atiendan, o te atiendan, te digan pues es que cásate, bueno, pues un montón de cosas que, que, nos, que nos hemos encontrado que se encuentran las naves. ¿no? Hay un orden simbólico pues, que tiene que ver con los conceptos, con las ideas, con la construcción del pensamiento, que se asocia en la sociedad y ahí hicimos. Una inversión en cómo las palabras construyen realidades, ¿no? en cómo, si continuamente estás asociando monomarentalidad a pobreza, monomarentalidad a pobreza y no monomarentalidad a familia, pues al final lo que te encuentras es que son eh, solo normativas puntuales y diseminadas que tratan de eh, contrarrestar las situaciones de pobreza las que atienden a las familias monomarentales, ¿no? pero porque están en pobreza. Justo el ejemplo que tú has puesto antes es, es perfecto. ¿no? Como las palabras construyen realidades, pues lo que queremos decir es monomarentalidad es familia. ¿no? Y por tanto, lo que se trata es de ampliar el foco de la familia y de la diversidad familiar. Este era anterior, el anterior. Luego el otro orden es el orden económico, bueno, pues que hay que hacer también un análisis de cómo estructuralmente eh, bueno, pues influye todo el tema de las políticas públicas en impulsar estrategias de empleo, desempleo, inclusión social, exclusión social. Y efectivamente, como habéis dicho aquí, pues, eh, los hijos y las hijas de, de las familias monoparentales también son capital. Eh, también, cuestan, también van a aportar a esta sociedad y también son unos ciudadanos que deben de ser tratados con, con respeto y con igualdad como el resto de ciudadanos y por tanto desde el principio sus derechos tienen que estar conocidos sin esa discriminación ¿no? pero sí que es interesante esto también eh, enfocarlo desde el cómo en las familias monoparentales los cuidados, la corresponsabilidad lo que es todo ese trabajo invisible es fundamental ¿no? el cuento lo refleja fenomenal con los superpoderes de la de la supermamá, ¿no? Y claro, en esta sociedad, los cuidados, que son trabajos invisibles, pues claro, o sea, además las, las madres, las familias monoparentales necesitan que este reconocimiento esté tan presente eh, y no está, porque el sistema capitalista, el sistema económico, ¿no? Pues este, este mundo en el que al final lo que vale es el capital y no las personas, lo que se pone en un primer plano es el beneficio y no el cuidado pues nos encontramos que una de las familias que más en evidencia ponen, una de las realidades familiares que más en evidencia ponen esa crueldad del sistema económico en el que vivimos son las familias monoparentales que se quedan en situación de pobreza no por ser familias monoparentales, sino porque el sistema invisibiliza los cuidados, con lo cual, eh, bueno, pues al final nos damos cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y desde el feminismo yo creo que este enfoque es muy importante tenerlo presente. El siguiente punto, que sería el orden político, pues hacemos referencia a toda esa legislación eh, bueno, a esa institucionalización, a ese reconocimiento legal de las familias, a las medidas que hay o no, y bueno, pues ahí eh, hablamos en un capítulo que era de monografía, un poco de cómo están recogidas esas, esos decretos, que parecen que son muchos, pero son cinco. O sea, es una sensación curiosa, ¿no? Porque como se habla tanto en los medios de comunicación, ayudas de las familias monoparentales, el decreto de no sé qué, Asturias, se ha colgado el decreto de, de familias monoparentales para su consulta, pues parece que todo eso se aprueba, no solamente se han aprobado cinco. Y de esos cinco, los tres últimos han sido en el último año y medio, y los dos primeros fueron Cataluña y Valencia hace ya Cinco años, ¿no? Y son decretos en ese formato de concesión de licencia de familia monoparental y no en un formato de enfoque de derechos y de familias, que es verdad que es un enfoque que se está incorporando más ahora a las técnicas de legislativas que, que, que antes. ¿no? Pero yo creo que es un enfoque importante tener en cuenta. Y luego lo que nos encontramos, que tú lo has reflejado muy bien, es además de esas normas, de esas cinco solo normas autonómicas que reflejan o que tratan de recoger esa realidad monoparental, pues lo que nos encontramos es que hay normas diseminadas, que hay eh, algo muy llamativo, que de repente te encuentras una definición en la, en la legislación tributaria eh, de familia monoparental que es contradictoria a la que viene en la seguridad social, que a su vez es contradictoria a la que te pone la concesión de ayudas de la escuela, que a su vez es contradictoria a la que te pone para poder tener acceso a la vivienda y te encuentras con cinco o seis eh, definiciones de familia monomarental que además ninguna de ellas responde a la realidad porque parece que son vericuetos conceptuales que lo que construyen es un laberinto que todos sabemos que ya de por sí es complicada, la violencia burocrática a la que están sometidas muchas personas que tienen que acceder y que pedir ayudas, pues eh, se, ve, se ve completamente expuesta a esa violencia burocrática que, por cierto, el relator de Derechos Humanos en su reciente visita ha denunciado. ¿no? La violencia burocrática a la que están sometidas las personas que tienen que acudir a la administración pública para poder acceder a sus derechos. ¿no? Esta este especie de labrito de yencana que muchas veces ni tienes tiempo, ni tienes dinero, ni tienes paciencia, ni entiendes tampoco eh, en lo que dice. No, recomiendo en ese sentido un libro, Silencio Administrativo, sí, no está, no está, de no está, no está. Marta... No, no, no es... Eh, es no sí. Es verdad eh, que es fantástico. Es un libro muy chiquitito, Silencio Administrativo, y es de una chica que, bueno, pues que se puso a hacer todos los trámites para solicitar la renta mínima y, bueno, ¿Cómo se llama? lo flipó. Sí, ¿les, sí les llama, está, es la persona que nos a en mesa está, está en Anagrama. De la colección. y el último enfoque es el orden sexual ¿no? y esto un poco lo que queríamos y creemos que es muy importante y por eso también creemos que tiene que haber una perspectiva de género en todo lo que es el enfoque de, la, de las familias monomarentales, el estudio, la legislación, la normativa, el análisis, eh, bueno, pues el discurso, es porque realmente ahí eh, bueno, se, se, se descubre y se destapa ¿no? cuando tú lo estudias esa especie de encierro de en la libertad sexual de las mujeres en su lógica normativa ¿no? el hecho de que tú crees sola a tus hijos de que tú te quedes embarazada de que tú seas madre soltera o de que tú elijas ser madre por elección ¿no? o que tú decidas romper tu matrimonio o que tú seas rechazada por tu parido que te abandona tiene una connotación de un peso social y de un reproche social hacia la mujer hacia el, el, el cómo se, se gestiona su sexualidad, cómo se genera, gestiona sus, sus derechos reproductivos, sus libertades sexuales y sus derechos reproductivos que hay un estigma y un peso muy grande ¿no? en ese sentido yo creo que es muy, muy necesario reflexionarlo porque en el fondo lo que se trata de imponer es una visión hegemónica de que lo bueno lo que no te va a causar problemas, lo que no te va a llevar a la pobreza lo que te va a sacar de, de, de, de de, de toda la situación complicada es que tengas un hombre proveedor al lado, ¿no? Que seas familia biparental, heterosexual obviamente, bueno, si eres homosexual o eres homoparental, bueno, pues ten un estatus social, ¿no? sé blanco, eh, ten estudios universitarios, bueno, ten otra serie de elementos que te reconozcan ese estatus ¿no? de hegemonía que, que se necesita. Y bueno, pues yo creo que también era un elemento que quisimos destapar. Como veis, el enfoque no tiene nada que ver, y con todos los respetos, porque además yo he hecho otro informe hace mucho tiempo para Sede de Chile, que se llama Más solas que nunca, título del que me arrepiento muchísimo. Eh, eh, por eso además, eh, a nivel personal, aquel informe se llamaba Más solas que nunca, que yo creo que fue un informe muy interesante. Cuando pensamos el título de este, eh, la apuesta fue Madrid y punto. No, entonces, bueno, esto es así como un poco como para, para, la, para, la para la coreografía, es algo importante. ¿no? Bueno, el orden sexual, que es un poco lo que he explicado, eh, no, lo pasamos, mm, es que no me quiero enrollar mucho, pasamos también. Bueno, eso es un poco el enfoque que como veis cambia muchísimo la mirada y queremos que, bueno, hay un punto incómodo, hay un punto de denuncia, obviamente cuando haces este tipo de, enfo de enfoques son enfoques que a la gente le cuestiona mucho y le toca y además sale este punto negacionista, y este punto un poco de a ver a ver qué pasa aquí, pero bueno, yo creo que es un enfoque que igual hay que salirnos de esa mirada asistencialista hacia la monomarentalidad y hay que empezar a, Tratar también de, de ser un poco más rebeldes y un poco, en ese sentido, ser un poco más, más cuestionadoras, ¿no? Cuando hablamos con las madres que respondieron a la encuesta, también respondieron a la encuesta hombres, eh, pero en una proporción muy similar a lo que son los datos, ¿no? un, Creo que fue un 12% de, de respuestas fueron de hombres, las dejamos ahí en, en un lado porque sí creemos que es importante y es interesante ¿no? el ver cómo afecta también la realidad monoparental a los hombres y cómo a ellos les atraviesan, eh, no el tema de género, obviamente, pero sí les pueden atravesar otras eh, miradas que no dejan de ser patriarcales sobre lo que tiene que ser una familia, lo que tiene que ser el papel de un hombre en una sociedad, ¿no? ¿Qué hombres, eh, Pueden optar a esa familia por sí solos o incluso eh, cuál es el papel de las mujeres en torno a los hombres que, que tienen familias monoparentales, ¿no? claro que a veces se convierte también en el objeto de cuidado de, de las madres, de las mujeres, de las abuelas, de las hermanas, de las tías, de las vecinas, ¿no? que de repente arropan al hombre que está criando solo. ¿no? Yo creo que es un análisis interesante, pero para realizar en otro momento. Lo que decían sus voces pues son cosas que han salido aquí y que eh, desde lo que es la parte investigadora pues, pues siempre te alegras de que la evidencia concuerde con las, con las teorías o con las hipótesis. ¿no? Y es que el cuidado de las hijas y los hijos recae sobre las mujeres que necesitan eh, apoyos y ayudas tanto de familiares y amigos para sostener cualquier hogar, lo traduzco. Una de las cosas, cuando les preguntamos en qué necesitas apoyo, lo más necesario, el apoyo más necesario era el de la red. Es decir, eh, de una manera muy determinante, en lo que más necesitan ayuda, en lo que más necesitan apoyo, es en una red. La gente no está pidiendo dinero. ¿no? Y esto es un poco perverso porque a veces parece que las familias monoparentales van como pedigüeñas pidiendo ayudas, pidiendo dinero, pidiendo bonos, ¿no? Como hace esa, se hace esta equiparación con las familias numerosas. Y las familias numerosas sí que sabemos que tienen un montón de ventajas económicas y tienen un montón de, de ayudas, un montón, no lo sé, sí. pero tienen unas cuantas, porque ¿no? sí. tienen bastantes, ¿no? Si sí, el coche, que sí, imágenes, Tal, ¿no? yo tengo un hermano que tiene familia numerosa y seguro que, que me podría detallar cuáles, ¿no? Pero, pero aquí no va tanto por un tema de, de pedir dinero, no es un tema de, de, de esa parte monetaria, que también, cuando sea necesaria, sino de lo que se necesita es ese apoyo, es esa corresponsabilidad. Es esa solidaridad, es esa solidaridad en cuanto a los cuidados. Claro, imaginaos en las sociedades en las que nos movemos, no, Nos movemos unas unas sociedades en las que que estamos absolutamente asfixiadas y y con tratar tratar sobrevivir sobrevivir día en en el caso de que tengamos tengamos empleos, cuando tenemos tenemos son son precarios precarios, malamente a final de mes, llegamos agotadas eh, y bueno, pues eh, como, como que es difícil ¿no? el poder hacer esas redes de, de solidaridad. Bueno, pues ellas lo que necesitan son esas redes de apoyo. Con lo cual, las familias que tienen apoyos en vecinos, en hermanas, en familiares. Eh, pues fenomenal, pero hay otras familias, hay otras mujeres que no tienen esas redes de apoyo, que no las tienen, con lo cual se van incrementando, se van amplificando y se van multiplicando las situaciones de desventaja, no porque sean monoparentales, sino porque la red social, porque la sociedad tal y como la estamos armando, es eh, un, un algoritmo en el que estamos accionando solamente con los nuestros los problemas individuales, ¿no? Somos, eh, estamos haciendo un, un, un altar al individualismo. Otra de las cosas que ya se decían era el mercado de la vivienda, Obviamente las dificultades que hay de acceso a la vivienda ahora mismo eh, se incrementan, se multiplican y se y se amplifican en el caso de las familias monoparentales. Todas esas dificultades para ellas son todavía mucho más complejas. De hecho, los pisos compartidos y las alternativas residenciales en las que pueden eh, bueno, pues de alguna manera encontrar esas redes, pues son casi eh, algo. Eh, experimental, muy concentrado en determinadas asociaciones, en determinados entornos, pero no hay una política de cohousing, no hay una política de compartir, de, de, de hacer ¿no? que las viviendas sean accesibles. Y luego lo que nos encontramos es que las ayudas de vivienda cuando se hacen en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos en muchas ocasiones se dirigen a las unidades monoparentales. Sí, sí. Las unidades de convivencia monoparentales tienen el efecto perverso de que una unidad de convivencia es que tú, como familia monoparental, tienes que convivir tú sola con tus hijos. Si tú lo estás pasando muy mal y te has ido a vivir a casa de tus padres, te está cogiendo tu hermana en la habitación que le queda libre o estás compartiendo no, también, casas con la Asociación de Madres de Madrid, ...pues no vas a tener acceso a esa ayuda a la vivienda... ...porque está regida por la unidad de convivencia... ...no por los hogares monoparentales... ...y lo que se tiene que reivindicar es algo muy obvio... ...es que son unidades familiares de, de familia monoparental... ¿no? ...unidades familiares sino de convivencia... ...lo sorprendente de esto y a ver eh, lo preocupante... ...es que cuando hemos ido a plantear este tipo de eh, disonancias... ¿no? A, ...a responsables políticos a los que les tenemos mucho aprecio... ...porque sabemos que es gente comprometida nos damos cuenta de hasta qué punto la invisibilidad de las familias monoparentales está tan arraigada en las personas que tienen que elaborar diseñar pensar las políticas públicas ¿no? por una reunión que tuvimos eh, hace ya un tiempo en la que el responsable decía ah, claro es que es distinto <risa> no, y es un tipo fantástico súper comprometido nosotras mismas, misma. nosotras mismas hemos caído Hace poco, es decir, que también eh, la, eh... El año pasado Sí, el año pasado. Sí, sí, parte del año pasado Luego la precarización del trabajo Era otra de las cosas que decían Con el tema de la conciliación Y esto era muy llamativo, porque claro, la conciliación eh, La corresponsabilidad, la conciliación eh, Va mal, en general Y lo que nos encontramos es que cuando les preguntábamos A ellas que cuántas medidas de conciliación Había en sus empresas O en sus trabajos o en su último trabajo, en el caso de las que estaban en situación este de desempleo, la cifra más alta de la medida de conciliación era un veintitanto por ciento flexibilidad horario. Es decir, dos de cada diez te decían que flex el flexibilidad horario. Las ocho, las otras ocho, no había medidas. Con lo cual, claro, lo que ocurre es que en las familias monoparentales se amplifica la precarización de todo nuestro sistema de trabajo, de todo nuestro sistema de conciliación, en ellas se amplifica de una manera brutal. Es eso lo que hace que estén abocadas a la situación de pobreza, no su estado civil. Sino que todo el sistema está tan mal pensado y funciona tan mal en todo momento que cuando te encuentras con una situación en situación de desventaja porque no contiene la ley los requisitos que tiene que contener para que no esté en esa situación de desventaja, lo que hace es que la, la precariedad la reabsorbe como si fuera casi una aspiradora. ¿no? Es algo realmente cruel. Las deficiencias de materia de igualdad y conciliación, eh, y bueno, pues luego el modelo centrado en, en, en los recursos que pueda tener la madre sin que exista un marco de políticas. ¿no? Es decir, si las madres tienen eh, un buen salario, son funcionarias, eh, tienen una estabilidad, tienen un piso, bueno, pues puede que les vaya bien. La sorpresa al hacer la encuesta fue que un porcentaje muy importante de, de familias monoparentales tenían aparentemente una estabilidad personal, una estabilidad laboral, eh, bueno, pues una estabilidad en la vivienda y se encontraban con los mismos problemas, las mismas dificultades que son las que al fin y al cabo te empujan a las situaciones de pobreza y exclusión social. A ver qué más hay. Bueno... Voy a, hacer, voy a terminar para dar, no, un minutito, para dar así pie a tal, porque son varias diapositivas y podríamos aquí hacerlo muy demasiado extenso quizá. Sí que quería reflexionar sobre esto y es el origen de la monoparentalidad. Eh, el origen de la monoparentalidad es, es uno de los elementos quizá más determinantes a la hora de respetar... Que todas las familias monoparentales son familias, ¿no? parece que solamente eh, tienes que tener un origen para acceder a la monoparentalidad, para que se te reconozca que eres familia monoparental. ¿no? Es decir, si eres una madre soltera por elección, pues está clarísimo porque tú lo has elegido, etc. ¿no? Si eres eh, una viuda, pues parece que también porque no está el otro cónyuge, etc. Pero hay multitud de situaciones en las que la figura del otro progenitor, eh, sin estar presente, pues porque ha abandonado el hogar, porque no se hace cargo de la situación, porque se ha separado y es una separación súper controvertida, porque está ausente, porque está temporalmente en prisión, porque está con un proyecto migratorio, etc. Hay multitud o hay una variedad importante de situaciones, de monoparentalidad, en las que las familias eh, están en situación de monoparentalidad o están en monoparentalidad, que son necesarias también tener presentes y reconocer, ¿no? porque al final eh, lo que nos podemos encontrar es que estamos también como haciendo clases ¿no? de la verdadera, de la que lo es un poquito medias, de la que no lo es, pero bueno, pobrecita, es que encima tiene el marido que la abandonó y no ha vuelto. Esto es importante porque en esas casuísticas, lo que nos encontramos, por ejemplo, en el caso de eh, hombres que han abandonado a sus familias y que llevan sus familias viviendo desde hace 20-25 años eh, como familia monoparental y que no ha habido manera de volver a localizarles, es que es muy complicado en muchas ocasiones... Poder judicialmente regular esa situación para que eh, se reconozca la, el cumplimiento de la pensión de alimentos, para que eh, las niñas y los niños eh, puedan también tener acceso a determinados derechos en cuanto a lo que son familias monoparentales, para que fiscalmente puedas desgrabarte como familia monoparental... Eh, porque si no tienes eh, una sentencia concreta, no te dan ese acceso, entonces al final pues, te encuentras con situaciones muy, muy peculiares. Y luego interfiere de una manera muy, muy interesante, que merece la pena estudiarlo aparte, eh, las situaciones de violencia de género. Yo creo que también ahí nos encontramos con una realidad de mujeres. Eh, que, vienen, que son víctimas de violencia de género que, que presentan eh, realidades que, que tienen que ser también eh, recogidas y que están siendo recogidas en algunos decretos ¿no? y que eh, pasamos desde decretos que lo ponía ahí como una situación excepcional y tal hasta ya eh, decretos más recientemente que lo recogen como en esas situaciones de monoparentalidad que hay que tener presente A ver, ¿Cuál es la siguiente? Bueno, sí, pasamos, Nada, estos son pequeños datos, la responsabilidad del cuidado, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Parte de la gente que nos hizo la, la encuesta, tres de cada cuatro tenían la patria potestad en, en exclusiva, algunas porque son madres solteras por la elección y otras porque al final, eh, bueno, pues por la situación familiar han obtenido la patria potestad eh, en exclusiva. En concreto ahora mismo nos estoy acordando de un caso, de una mujer que es víctima de violencia de género, que fue, eh, que se separó antes de que entrara en vigor eh, la ley de violencia de género en 2004, eh, con lo cual ese reconocimiento como víctima de violencia de género pues no es exactamente como ahora lo tenemos entendido porque ella es anterior a esa ley y bueno pues ahora mismo para poder a, a, a acceder a algunas ayudas de algunas realidades se encuentra en esa dualidad de que se la reconoce como mujer separada pero para que se pero realmente es víctima bueno pues ese tipo de cosas son complejas para que todas las legislaciones se vayan armonizando y Sí, vamos a terminar con esta aquí y luego, la siguiente, la siguiente muchas ocasiones se da también una imagen de las familias monoparentales que es cierto que son imágenes eh, bueno, pues que se ve en situaciones de mucho estrés y de, y de mucha dificultad pero a mí me parece que a mí me gustaría terminar un poco con la imagen que lanza un poco con el cuento ¿no? que las relaciones que tienen las familias monoparentales obviamente sin hacer esto un dogma pero las relaciones que tienen las familias monoparentales con sus hijos y sus hijas con ellos son relaciones familiares absolutamente especiales y que en la encuesta bueno, pues nos, nos, nos emocionaban los datos en los que el 95 decía que mantenía con sus hijos la relación que deseaban. ¿no? El 95% de las familias monoparentales que respondieron mantenían con sus hijos y con sus hijas la relación que deseaban. Al igual que les pasa a otras mujeres que son madres pues una, un 54% no realiza las actividades que le gustan con otras personas distintas a sus hijos, es decir, que pasan también muchísimo tiempo con sus hijos e hijas. Y luego, pues al preguntarles por su estado de ánimo, solo un 8% reflejaba un estado de ánimo bajo, mientras que el 79% expresaba estar habitualmente de buen humor y un 13% de muy buen humor. Es decir, el desgaste emocional que hay, tampoco esto ahora nos vamos a, a distorsionar, ¿no? La imagen, hay un desgaste emocional que además conlleva problemas de salud serios a las, a las familias monoparentales, es un desgaste emocional que no es fruto de su relación con sus hijos y con sus hijas, sino que es fruto de todo el estrés y de toda la controversia y de todos esos malagares eh, que hay que hacer en el día a día para, para poder sobrevivir y poder hacer que tu hijo y tu hija no sufra de alguna manera, protegerle ¿no? de toda esa adversidad y de toda esa, esa hostilidad que ya de pues, por sí la tenemos todas y todos, pues que se amplifiquen en el caso de las familias monoparentales. Y nada, ahí lo dejo y os invito a que veáis el informe. Nada, muchas gracias. Quería más bien, como una viene a escuchar un sábado por la tarde, y qué mejor además que pensar este acto en víspera del 8 de marzo. Me parece que este año que tenemos de una manera tan presente y tan presente también por, por una propuesta legislativa del propio gobierno en formato de anteproyecto que se daba a conocer esta semana. Eh, que aborda la libertad sexual y que por lo tanto, de manera inherente también, habla de la erradicación de las violencias sexuales. Eh, llevamos 17, me vais a permitir que yo no cuente los que cuenta anterior, sino los que tendríamos que estar contando por el convenio de Estambul, 17 de asesinatos machistas en lo que va de año, y estamos a 7 de marzo, ya digo, y sobre todo que el contador no se pone a cero en el momento en el que cambia el año, sino que esto persiste y con este tipo de cuestiones tan acuciantes se están abordando vísperas del 8 de marzo algo que tiene que ver también con lo que es el caldo de cultivo de las manifestaciones de violencias, que es la desigualdad, me parecía una propuesta que me llegaba desde esta porque le agradezco mucho a Lisa de que haya pensado en esta mesa y en estas ponentes que me han permitido aprender muchísimo en esta tarde, me parecía muy, muy buena idea. Y una buena idea también por por algo que se ha estado hablando del significante de familia. Me parece que la exposición del estudio que ha hecho Violeta y que además decía ahora Carmen que yo quiero poder leer con calma y hacer que más gente de mi organización se lea con calma, eh, tiene algo mm, fundamental también respecto al cambio de paradigma sociocultural ¿no? y que creo que ahí va a estar la raíz y tenemos que empezar por hacer autocrítica respecto a propuestas eh, legislativas bien intencionadas que no, están que no están mirando desde todos los espacios, porque nadie tiene capacidad de estar mirando desde espacios que son realidades que no le conciernen. Para eso está el pensamiento colectivo, para traer realidades que no son las de la persona que las puede proponer y en este tipo de... de de olvidos, de carencias, de ausencias, podemos caer cualquiera de nosotras y llamarlo despiste sería demasiado benévolo porque estamos hablando de reconocer la titularidad de derechos o no. Eh, me gustó una cosa que dijo Nuria, que comentabas que esto que eh, no es nuevo, ¿no? lo de las familias monomarentales no es nuevo y también me gustaba una cosa que decías Carmen, de bueno esta palabra no existe esta palabra no la recoge la RAE, pero la hemos usado toda la tarde, la usamos en muchas más ocasiones y claro que existen porque incluso cuando alguien eh, no la comprende se puede dar una explicación que sea comprensiva. Entonces, existe, no existe en eh, la, real, la que claro, es claro, pero la RAE no claro, la... Hay un montón de cosas que la RAE no reconoce, que sin embargo vivimos, la RAE no deja de ser un espacio uh -huh. de poder y esta palabra, claro que existe y, y es una realidad que, que, claro, de hecho, que merece eh, y necesita una serie de respuestas. Y me gustaba esto de, de hablar tan, no hablar tanto del modelo tradicional de familia como del modelo normativo porque en realidad tradiciones tenemos muchas en tanto que tenemos una genealogía precioso y, y además quiero leer con mucho interés esa parte, porque me parece que tiene que ver también con la carencia eh, y la deuda pendiente de verdad, justicia y reparación eh, que tiene en nuestro país y que tiene desde el franquismo y que tiene de antes también, porque en determinadas situaciones mmm, el franquismo las asentó y normativizó, pero venían de construcciones culturales precedentes ante las que la República, especialmente la Segunda República, intentó batallar mucho y a veces con éxito y todos esos avances se borraron de un pulmazo y ese tipo de eh, amnesia que tenemos ahora no es inocente, sino que es absolutamente orquestada y consciente de lo que en ese momento se estaba haciendo. Entonces, como al final tiene que ver con, con un cambio de paradigma y por lo tanto el reconocimiento de que las leyes no tienen que ir a lo asistencial sino a la titularidad de derechos me, bueno, me ha gustado tanto poder escuchar tanto los análisis encarnados también porque no son solo reflexiones que se pueden hacer desde el estudio, que también son importantes porque nos dan herramientas y nos dan herramientas que ponen sobre la mesa realidades objetivas, pero además que se hagan también desde la vivencia encarnada, me parece que, que nos es profundamente útil escuchar incluso las vivencias que a veces ni se pueden recoger por esto que decía Violeta y ser conscientes de que los estudios parten de unos sesgos, que es el de la oportunidad de poder contarlo y a veces no se tiene ni eso, ¿no? y, y que tengamos el activismo de la sociedad civil, llamémoslo círculo, llamémoslo grupo de trabajo, llamémoslo whatever, eh, que nos trae todo eso también, por esas realidades se están palpando y hay quienes pueden trasladarlas, me parece que nos es muy útil a la hora de, bueno, de legislar, que es lo que una ve a, a asumir hoy como su parte, aunque sea en una etapa vital, así como un poco extraña. Sí que quería traer, aparte de recoger algunas cosas y bueno, como una serie también de, de propuestas o de compromisos, eh, una experiencia relativamente reciente, no sé si es muy friki estar siguiendo en los plenos del Congreso, realmente es muy friki y al mismo tiempo es muy importante porque lo que nos hacen creer también es que lo que pasa en el Congreso pues no nos afecta tanto como lo que pasa en el Ayuntamiento de nuestro municipio. El Ayuntamiento de nuestro municipio puede tener las mejores propuestas posibles que se si sigue la ley de administraciones públicas de la ley Montoro que asfixia las administraciones locales. Eh, y que les quita competencia, pues nuestros ayuntamientos no podrán hacer muchas de las cosas que quieran hacer. En el Congreso se está decidiendo nuestro día a día, se está decidiendo el precio de nuestra cesta de la compra, lo que pagamos de luz, si accedemos a la vivienda o no, y cuáles son las realidades, y cuáles son los derechos que se nos reconocen, y cuáles son los derechos que no se nos reconocen y que van por vías... Eh, asistenciales que desde luego no son democráticas y no son suficientes y no son eficientes. El, el grupo parlamentario con 52 diputados, que es Vox, llevó al pleno una proposición no de ley, para cosa de un mes, mes y pico, eh, sobre eh, medidas para eh, el aumento de la natalidad eh, es decir, una PNR absolutamente natalista y que fundamentalmente se centraban en una mayor serie de ayudas y reconocimientos a las familias numerosas, porque se ve que no, tienen suficientes y además numerosas, eh, entendiendo que no solo había que contar eh, a partir de tres hijos, sino que además cuando era a partir de cuatro todavía más ayudas y eh, obviaban, desde luego la situación de las familias monoparentales también incluso una reclamación aunque es verdad que es un porcentaje pequeño de la población que tienen las eh, familias eh, por parto múltiple y que también vienen señalando que sus condiciones materiales son distintas y en general en general, obviaban cualquier cosa que no tuviera que ver con una concepción de la familia heteronormativa y además que busca unos roles de género determinados unos roles sociales determinados y que incluso para que puedas plantearte proyectos de familia así, en general yo creo que parte ya de unas condiciones de clase determinadas, salvo en algunas circunstancias, básicamente era una proposición de ley por sus colegas, por decirlo, por decirlo de esta manera, que no disimulaban demasiado. Y ahí eh, me parece importante también resaltar una cosa que mencionaba Violeta. o sea, eh, Nosotros resaltamos... Eh, que estaban obviando realidades eh, de por qué los proyectos de familia eh, o se llevan con enormes dificultades porque hay una discriminación o directamente no te los puedes plantear porque conoces las dificultades que implican ya esas discriminaciones, porque además hay condiciones materiales, laborales, económicas, socioeconómicas que no te permiten desarrollar algo así. Y todo esto se obvia porque parece únicamente que las mujeres nos animan a tener hijos pues porque somos todas unas feministas que no queremos que existan ocho apellidos españoles y porque además tienen absoluto repelús a que puedan venir familias que tengan origen de otras procedencias a establecer sus proyectos de vida aquí. ¿no? Sí. Eh, y esto me apetecía señalarlo porque creo que el significante de familia es diverso, es amplio, existe ya y lo único que falta es que la legislación comprenda que eso que eso está ahí, no solo que además ha estado siempre, pero que además ahora está con una autoconciencia que se reivindica y que por lo tanto eh, tiene que verse ya en nuestros textos legislativos. El lenguaje de las leyes que señalaba Violeta me parece me parece importante traerlo aquí, silencio administrativo aborda la realidad de una persona en unas condiciones de, de exclusión y de pobreza eh, una situación de vulnerabilidad muy grave y que sin embargo personas con mucha formación con mucha formación académica que han solicitado y logrado tener becas eh, muy muy muy pequeñitas eh, eran incapaces de rellenar eh, y de poder ayudar a una persona que estaba viviendo en la calle y de lo complicado eh, que es ese lenguaje administrativo por las mismas que los reales decretos que existen ahora mismo en esta materia y en otras se contradigan como vemos continuamente es como para tirarse de los pelos cuando luego vemos cómo se pueden mirar con lupa a otros textos en fase de anteproyecto me remito a esta misma semana y como como es verdad que todas esas, todas esas malas praxis legislativas están afectando al día a día a muchísimas personas y al mismo tiempo para otras cuestiones que suponen también avances de derechos estamos mirando con una lupa de una cantidad de aumentos que se ven hasta los poros de la tipografía que se utiliza. Eh, voy directamente a las, a las propuestas que se planteaban. Una tiene que ver con la necesidad de una ley eh, de, de familias bueno, es que sea un paraguas estatal, que no tengamos únicamente leyes autonómicas, que también, porque además hay una serie de competencias que, son, que van a las autonomías y entonces se tiene que decidir ahí, por mucho que coloquemos un paraguas estatal y que esto forma parte del acuerdo de gobierno y esto es una de las cuestiones que se tiene que pelear, así como el estudio de otras medidas. Me parece que uno de los eh, deberes que una se puede traer de este encuentro y que le iba consultando, por eso miraba el móvil durante, durante la exposición a la actual directora del Instituto de las Mujeres que, eh, reciba, que reciba la ella me ha dicho que, okay, que se le pida formalmente, pero Beatriz Jimeno ya me ha dicho que encantada de eh, recibir este estudio, que es verdad que lo podemos consultar, pero que es mucho mejor todavía que se pueda asistir para explicarlo y para conocer también eh, estudios que, que se pueden realizar, como por ejemplo que el INE recoja otro tipo de indicadores, cuando hablamos de la unidad de convivencia, que se reconozca también lo que son las familias dentro de sus hogares y el INE tiene muchas cosas que mejorar en muchísimos aspectos y este es uno y son nuestra herramienta fundamental para poder hacer políticas públicas luego, los índices que además reconocemos como oficiales, los indicadores se tienen que tomar bien y seguro que muchas otras que, que surgirán de una persona que además creo que es profundamente competente, muchísimo más que yo, en esta y en otras materias y también dar cuenta de, bueno, el enfoque sociosanitario de género, en tanto que tiene que ver con algo que comentaba Cristina, del acompañamiento, eh, me parece que, que es importante, o sea que hay muchas cuestiones, que no solo el despliegue de esa ley, sino también otras acciones que se pueden llevar en otros espacios para comprender la transversalidad, qué bonito, qué bonito nombre tienes, pero que además no es un nombre de milagro, que sea un nombre efectivo, y por último también, y porque se ha mencionado en varias ocasiones lo que tiene que ver con la ley de permisos, eh, explicar que aunque eh, se está haciendo una equiparación progresiva, se está haciendo a través de lo que es la ley presupuestaria, pero que no existe a día de hoy una ley de permisos iguales y transferibles, no hay, no hay a nivel estatal, no se ha aprobado, no existe la ley, la ley tiene que pasar por el Congreso, de hecho hubo una toma en consideración que fue favorable, pero como por si no lo sabéis, que yo creo que la mayor parte de la gente ya lo sabe, cuando a la legislatura sin que se haya aprobado una ley, esa ley no existe directamente, entonces ese trabajo se tendrá que retomar y en ese proceso y en ese proceso de ponencia de ley creo que hay muchos aportes que es necesario colocar sobre la mesa también y reconocer que hay muchas veces que hay cuestiones que no se ven y que no se hayan visto, no quiere decir que no tengan que adaptarse a futuro en una ley toda la disposición de trabajo también en ese sentido. El... No hay nada, no hay ninguna iniciativa de reconocimiento de familia monoparental yo me he recorrido un poco estos días la normativa de ayudas y se nos recoge muy poco, algunas veces como, bueno, de, como pero de forma muy residual, ¿vale? No, no hay nada orientado a nosotros. Entonces yo creo que aquí hay muchísimo trabajo, en ¿no? que si la mancha por hacer, es decir, eh, partimos de, de la base de que apenas se nos reconoce. ¿no? Eh, luego también a. Yo creo que recoger las necesidades de la familia bueno, para entrar en el día, en el día a día, ¿no? sobre todo a nivel de conciliación, para mí es muy importante. Eh, a ver, yo por ejemplo a nivel personal tengo dos niños, no tengo familia y el día a día a nivel de conciliación es muy complicado. Es decir, sobre todo de, de 0 a 3 años eh, hay pocas plazas públicas. De, de escuelas infantiles el acceso que yo sepa solo a nivel de ayuntamientos se nos da a los monoparentales a nivel astronómico por ejemplo, cuando nació mi hijo hace nueve años no se nos reconocía, ahora sí que se nos recoge pero sí que, por ejemplo, en, en cuanto a precios reducidos eh, no se nos nombra y sí que a las viudas con dos hijos, que por ejemplo es muy discriminatorio con respecto a, a mi situación. Yo soy, soy bueno, estoy divorciada, pero bueno por mi, mi estado civil no soy como familia numerosa, es una discriminación clara. Y sí que por ejemplo se hace mención a las numerosas y viudas con dos hijos. Y ahí se les da un precio especial, o sea, que es discriminatorio total. ¿no? Por ejemplo, también en el acceso a, a los colegios, ¿no? a, la, a la libre elección de los colegios, eh, se debería permitirnos, porque nosotros tenemos muchas dificultades, solo hay un adulto a la hora de recoger a los niños, a todo. Entonces es muy complicado no, de, no se nos reconocer, es decir, en el baremo las monoparentales no existen a nivel autonómico en ese aspecto no no estamos así eh, que en tema de vivienda el otro día vi que bueno se como algo como carácter preferente pero es decir no hay, no hay nada muy específico con respecto a nosotros y yo creo que ya tendría que tener en cuenta y, y bueno y sobre todo los... Sí, sí, sí, sí, sí eh. es complicado, pero bueno, es un poco reivindicar nuestras necesidades y, y lo que nosotros vemos de nuestro día a día, ¿no? las dificultades que tenemos. Eh, estamos, pues eso, ahora mismo en la cola, yo creo que lo que interesa resto de la comunidad. Dos minutos para hacer publicidad. Vengo del Círculo de Ciudad Real y tenemos un grupo de trabajo que llamamos Pobreza y Exclusión, eh, y os animo de verdad que nos sigáis en Facebook, tenemos Facebook, tenemos un grupo de WhatsApp de 200 personas, a ver, no de hablar, solo hablo yo. <risa> <risa> pero que se van recogiendo todas las ayudas, yo sé que los, los asistenciales, a ver, es lo que es, pero a ver, como está ahí, pues lo que intentamos es que llegue a todo el mundo. <risa> tenemos muchísimas familias monoparentales, muchísimas, o sea, porque están en la cárcel, porque las han abandonado, porque por mil cosas. Entonces, bueno, pues, eso a las demás, que pues, yo sé, pues, o sea, es, somos útiles y a nuestra política, a ver, yo tengo una demanda, o sea, es que es una locura que la, todas las ayudas estén dispersas, o sea, entre lo local, lo, la diputación, la autonomía, el Estado, el color, que además, como unos de rojos y otros de azules, el, nadie quiere dar publicidad, Ah, si el ayuntamiento es del PSOE y la Diputación es del PP, pues no le va a dar publicidad a sus ayudas y ta, ta, ta, ta. Entonces, bueno, pues no lo sé. Yo no lo sé. A ver, yo tengo un proyecto que se lo llevo explicando a todo el mundo y nadie me hace caso, ni desde las ONGs a nada. Pero, o sea, a nivel, de verdad, tiene que haber algo más, una manera más sencilla de hacer las cosas, de ya está. No hay ninguna duda que la RAE no tiene una especial conciencia y, y no, no me duele que utilicemos la palabra monomarital mono por la RAE en absoluto, pero sí que quería poner, eh, quería destacar el peso de otras dos palabras porque me parece muy importante por un lado, madre soltera, porque no es ninguna vergüenza por, por lo que tú decías de... será mucho más bonito monomarental y monoparental, pero madre soltera es precioso también, y no es ninguna vergüenza, y yo creo que también hay que reivindicarlo en, en positivo y utilizarlo, y monoparental porque eh, no hay monomarental mujeres y monoparental hombres parent es distinto de pater eh, pater es padre pero parent viene de pariente y pariente viene de parto. O sea, la parentalidad tiene que ver con los parientes y con los cuidados y con lo. Y entonces, monoparental, viniendo de parto, no es una palabra machista, no se lo concedo a la raíz, no es machista. O sea, la raíz es machista, monoparental no. Y bueno, pues que quería decir que, que sí que es importante siempre visibilizar a través del método que queramos de decir monoparental, de decir monoparental pero aclarar, porque es verdad que, que, que es importante visibilizar que somos mujeres, o decir madres solteras, que también eh, estamos bien. Sí, pues, muy eh, que Tiene que ver con una cosa que decías, Ana, de, de la educación 03, por ejemplo, que se habló también, o sea, yo creo que hay una cosa que es... Importante y no quita para lo que luego comentabas de la dispersión, ¿eh? o sea, creo que son cosas distintas. Entender que ninguna ley va a solucionar en sí misma eh, una situación, es decir, que, que necesitamos la complicidad de muchas leyes porque, porque no en una sola se encuentra respuesta. A mí me parece eh, crucial que independientemente de cómo, incluso independientemente, aunque esto se revise, ¿eh? de cómo se plantean los permisos durante el primer año de vida para la crianza, eh, que no renunciamos, pero ni a un solo día de lo que entendemos por Educación 03 como un periodo, además, formativo, es decir, como algo que no es solamente como para favorecer la conciliación, sino como una cuestión de corresponsabilidad de la administración pública que además pertenece a un programa educativo que sirve también para, y, y esto hay muchos estudios que lo dicen, para superar las situaciones de desigualdad socioeconómica que existen porque si se comienza con la formación ahí, es verdad que se está haciendo una tarea muy importante de poder dar las mismas oportunidades y herramientas cuando no se está partiendo de las mismas situaciones. Entonces. <risa> Eh, uno de los objetivos, uno de los acuerdos de gobierno y una de las cosas que vamos a pedir muchísimo es garantizar que esa educación 03 es dentro de un, de un proyecto educativo es pública, es gratuita y es universal y universal es para todas las personas universal es como cuando hablamos de la sanidad universal estén con el código postal que tengan reconocido legalmente o no o sea que me parece... Que, es que, que tenemos que tener muy claro que no vamos a, apostando por una ley solucionar eh, la situación que sea, porque tienen que estar el resto de leyes también comunicadas en eso. Que no quita para que me parezca lo que decía la compañera un problema, la dispersión que existe. Cuando algo es difícil, yo la experiencia que tengo, y es previa a entrar en el Congreso que entré en 2016, pero luego llevo cuatro años confirmándolo, cuando algo es difícil es porque a alguien le interesa que sea difícil. Es decir, que, que es verdad que las leyes de la estupidez de Cipolla nos dicen que lo que explica eh, la poca cabeza no lo explica la mala, la mala, mala conciencia. Pero, el, pero al mismo tiempo me parece que en lo que tiene que ver con la administración pública, sobre todo cuando continuamente se demanda que funcione de otra manera, y veo que hay quienes asienten, porque además han conocido esa experiencia también en lo que implica estar en, en gobierno cuando algo es difícil, a alguien le interesa que sea difícil. Lo que no quita para que hay competencias distintas. Para mí el problema fundamental es una cosa que se ha estado exponiendo de manera hasta explícita, que si es, estamos hablando de ayudas y por lo tanto, de una manera en la que yo entiendo que estás en una situación peor, no me, no me cuestiono las causas, la acepto, que tu situación es peor y entonces te ayudo o si aceptamos y entendemos y trabajamos desde la titularidad de derechos. Cuando se reconoce desde ahí, esto empieza a ser un poco más fácil. Pero claro, tienes que estar reconociendo todos esos modelos y diciendo madre soltera con todo el orgullo del mundo porque hemos eliminado todos los estigmas culturales que atraviesan eso. Y como hablaste del círculo de pobreza y exclusiones, ¿y cómo se sigue esto? Que me el ciudad real es muy largo. Vale. pero ¿dónde <risa> está? cómo lo busco, busco ah, canales? Sí, en canales? En Facebook. En Facebook, vale. En Facebook. Y aprovecho para decir que el documento. A esto simplemente porque, porque quedará así, no porque estemos en un proceso interno. El documento de feminismos lleva eh, como aporte sobre el documento vigente un, unos dos parracitos, porque en general no se puede desarrollar mucho nada, sobre, fami sobre familias monoparentales, es como está puesto, aunque estamos todavía a tiempo de poner orgullosas madres solteras, familias monoparentales. Además, el apunte, eh, una que, lo que es, es una friki del lenguaje, es verdad que parentales no viene de pater, sino que viene de la mentalidad, pero entiendo también que cuando se ha empezado a decir monomarentales y cuando uno he empezado a escuchar es con una eh, actitud política de subvertir el significado que se le viene trayendo y de visibilizar, pero me parece que, que hablar de los niños y es que efectivamente eh, eso muestra la pluralidad de, de, de, de todas las situaciones de familias y de la diversidad que existe. ¿no? Y que el bueno, que término de madre soltera eh, pues es el que se ha venido utilizando ¿no? desde la antigüedad porque respondía a, una, a un estado civil que, que en esta sociedad ha marcado el eje ¿no? o sea, eres casada, eres soltera o separada, ¿no? hasta un igual ¿no? eh, pero eso ha generado evidentemente una serie de, de, de discriminaciones en cuanto a que, que si tú te saltas la norma ¿No? En, la, en la época, por ejemplo, de, de Franco, una, una mujer, si era maestra, no se podía casar, estaba condenada a ser soltera. Una madre, una mujer soltera no, no podía tener hijos, con lo cual pues se la metía en la inclusa ¿no? al niño o se la llevaba a Peña Grande o a otras. O sea, que, que es que venimos arrastrando de que era importante eh, diferenciar el Estado civil, como que si el Estado civil nos definiera como personas. Y eso no es, no es la realidad que hoy tenemos. El Estado Civil, hay unidades de convivencia, unidades familiares, hay todo tipo de, de convivencias en, en los hogares, ¿no? Y eso no, eh, no, no tiene, no, ¿por qué nos tenemos que seguir regiendo por un sistema en el que el Estado Civil sea el eje vertebral de de, todo lo que, de todas las circunstancias que rodean tu vida es que, es que eso hay que cambiarlo es que ese concepto hay que cambiarlo porque es que si no, no vamos a avanzar y por eso se siguen haciendo políticas biparentales y por eso se sigue eh, hablando eh, y por eso a algunas personas les molesta que se hable en femenino eh, en vez del masculino cuando, no sé, como que eh, ahí hay un eje que hay que hay o sea, hay algo que hay que romper hay que romper porque la sociedad ahora mismo muestra una realidad muy diferente a la que mostraba hace 50 años, afortunadamente. Yo sí, sí que me he dado cuenta en cuanto al lenguaje inclusivo, por ejemplo, yo tengo alumnos que son hijos de madres solteras y han tenido situaciones de ah, es que no tienes padres, claro, yo me enfado, pero no me he encargado, por ejemplo, de dar placas en valores, de ver la diversidad, como decís, heterofamiliar o de hablar un lenguaje inclusivo, ¿no? O Incluso compañeros que dicen, sí, es que no tiene padre. Bueno, vale, pero ¿quién dice? O sea, ¿Por qué sabes que no tiene padre? Es que a saber, lo mismo ya querido, yo qué sé, tampoco. Me voy a encargar yo personalmente de difundir ese artículo igual y de que mis compañeros trabajen, metan ese apunte dentro de la medida de lo posible de, de la autonomía de centro, que, que lo hablemos en valores o. Son cositas que no había caído, pero que aprendió bastante. Sí vamos a ver, tenemos que empezar a difundir esos diferentes significantes que tiene la familia hoy en día la familia es muy importante porque además otros nos quieren robar esos significantes como para hacer lo suyo, para decir que bien, que guay y que cuantos más hijos tengo, a veces si tienen más ayuda, pero bueno, eso solo se lo pueden permitir unos cuantos es lo que decía Sofía eso es, eh, en, en, en mi época de, eran las familias esas de plus ultra no sé cómo, no sé si sí, no, cómo eran, era. eran una porra de niños y les daban algunas cosas especiales bueno, yo quiero traer aquí también que precisamente creo que hay que cambiar muchos, muchas formas de familia, porque yo tengo hijas que nunca van a poder probablemente vivir solas, mayores, adultas, ya. Y viven en otras unidades de convivencia. O sea, gente que porque no puede sostener recursos económicamente en su casa, solo una familia, y además no quieren esa otra familia que decimos de hombre-mujer, o no sé, de la clásica, ¿no? Están viviendo, los jóvenes hoy también tienen unidades de convivencia diferentes, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tenemos todos y todas que apoyarnos en ese sentido, en decir, no, hoy la convivencia y la familia es muchas cosas, muchas experiencias y todas... Son ricas y se pueden aportar porque sirven para desarrollarnos, para, uh -huh. para potenciar en esta sociedad y para crear esa red de cuidados que no tenemos muchas veces. Porque, porque es así, lamentablemente. El problema fundamental es que los cuidados no se valoran como un aporte social. Entonces, yo, vamos, no os admiro lo siguiente. Porque yo he criado hijas, con pareja y me parece ya una arte de distigitación, como le así que no sé, sé cómo, o sea, me parece una cosa por mi parte muy muy muy extraordinaria y que yo eh, voy a interesarme mucho más por todo esto también, a partir de lo que he escuchado Elizabeth y lo que estoy escuchando de vosotros.